Bienvenido a Glitch Pop News, Netflix prepara un live action de Assassin's Creed, como cosa de no creerse, Cyberpunk 2077 vuelve a retrasarse unos días más, y ahora sí bajan los precios de los Joy-Con en el continente americano, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, recuerda que nuestro contenido se sube diariamente para que puedas empezar la mañana tomándote un cafecito mientras te enteras de lo mejor del mundo gamer. Últimamente a Netflix le ha gustado meter sus narices en videojuegos y series animadas para así hacer adaptaciones de su propia producción. Esto trae consigo sentimientos encontrados y hace que nos sintamos en una montaña rusa de emociones en la cual, por un lado estamos felices porque se está cocinando algo nuevo de la franquicia que nos gusta, pero por el otro tememos que Netflix la cajetee así como lo hizo con la horripilante adaptación de Dead Note. Con todo esto Netflix ha creado mala fama en sus adaptaciones, sin embargo últimamente ha producido títulos que sí han llenado el ojo de los fanáticos, como fueron las dos temporadas de Castlevania o la primera temporada de The Witcher. Actualmente tiene algunos proyectos en puerta como la serie Avatar el último Maestro Aire y Resident Evil, pero al parecer quieren agregar más, pues el día de ayer nos acaban de anunciar que también comenzarán a trabajar en un proyecto sobre Assassin's Creed. A través de un pequeño teaser en el cual podemos ver el logo de Assassin's Creed, Netflix nos da a conocer la noticia. Sin embargo, no es algo que vayamos a poder apreciar en un futuro cercano, ya que aún están buscando creativos que apoyen con la narrativa de dicha serie. Además de esto anunciaron que la serie será live action y que gracias al acuerdo que llegaron con Ubisoft es posible que también tengamos series animadas y así llevarse a la pantalla chica a través del servicio de streaming. Es muy pronto para intentar averiguar si la serie se tratará de un reboot o de una secuela a la anterior película producida en 2016. Sin embargo con calificaciones de 4.5 de 10 en Film Affinity y 5.7 de 10 en IMDB, muy probablemente live action de Netflix no tenga nada que ver con el largometraje. ¿Y tú qué piensas de que Netflix se encargue de esta adaptación del videojuego? ¿Le tienes fe a la producción o desde ahorita la perfilas para que sea un completo churrazo? Nosotros creemos que sí hay posibilidades de éxito dado que últimamente parece ser que Netflix se ha puesto las pilas para entregarnos contenido de calidad. Uno de los juegos más esperados por muchos es Cyberpunk 2077, el RPG de acción que promete llevarnos a un mundo futurista en el cual la supervivencia del más fuerte se vuelve el pan de cada día en la sociedad. Vehículos acabados de volver al futuro, Cybers con habilidades sobrehumanas y sobre todo Keanu Reeves, nos están esperando para tomar el control de Night City en California. Pues tal parece que la espera vuelve a alargarse un poco más, ya que el estudio detrás del juego anunció el retraso adicional a la fecha de lanzamiento, postergándolo ahora hasta el 10 de diciembre. A pesar de haber anunciado anteriormente que el juego se encontraba en su etapa Gold, razón por la que pensamos que era prácticamente imposible que se fuera a retrasar de nuevo, CD Projekt Red hizo la aclaración de que un juego en etapa Gold significa que está completo, más no que está terminado, lo que sea que haya querido decir con eso. Básicamente nos dijo que a pesar de que el juego ya está prácticamente listo, aún están puliendo algunos detalles, y además de eso, la principal razón es que el juego debe ser testeado en diferentes plataformas, como la actual generación de Xbox y Playstation, así como la siguiente generación de estas dos consolas, además de PC y Stadia. La verdad es que cada vez están surgiendo más y más consolas, y adaptar un juego a tantos aparatos diferentes puede resultar bastante laborioso. Así que no, no te preocupes CD Projekt Red, aquí en Glitch Pop entendemos tus motivos. Lamentablemente este retraso lo dejará fuera de los Game Awards 2020, puesto que el evento se realiza el mismo día de lanzamiento del juego, por lo que tendrá que ser candidato para el Game of the Year en 2021. Esta no es la primera vez que sucede algo así, ya que cuando debutó Smash Bros. Ultimate también lo hizo dentro del marco de los Game Awards, por lo que tuvo que aparecer dentro de las nominaciones del 2019 a pesar de que debutó en el 2018. ¿Y tú ya estás listo para jugar Cyberpunk 2077? Solo cruza los dedos para que no tengamos un retraso más antes del 10 de diciembre. Hace unos días te comentamos que Nintendo había bajado el precio de los Joy-Con en Japón. Si no viste la noticia te dejamos la liga en la descripción del video. En el marco de una demanda colectiva que está presentando Nintendo por parte de los usuarios quienes han sufrido el famoso drift de su Joy-Con, Nintendo había decidido bajar un poco los precios de sus mandos individuales en el país del sol naciente. Al mismo tiempo que te platicamos de la noticia, comenzamos a bajar toda la corte celestial pidiendo que Nintendo hiciera lo mismo en nuestro continente, y hoy te anunciamos que nuestras plegarias fueron escuchadas. Nintendo de América anunció a través de un tweet que sus mandos vendidos de forma individual tendrán un costo de 39 dólares americanos, cuando antes costaban 49 es un descuento de 10 dólares que Nintendo está haciendo de forma permanente al precio de estos accesorios. A pesar de que no dio detalles del porqué de este descuento, así como tampoco lo hizo cuando bajó el precio en Japón, la especulación es que todo gira en torno a la demanda colectiva de la que te platicamos hace unos momentos. Con este movimiento por parte de Nintendo nuestra conclusión es, bien podrían haber aumentado la garantía de sus controles tal y como lo hizo Xbox, pero en vez de eso nos están diciendo, mira, si se te descompone te damos 10 dólares para que te compres uno nuevo. ¡Qué ofertón! Esperamos que hayas disfrutado de las noticias de hoy, te invitamos a que nos platiques tu opinión en los comentarios para poder así interactuar contigo, recuerda que cuando compartes nuestro contenido nos ayudas bastante para llegar a más gamers, esto fue Glitch Pop News y esperamos verte pronto con más noticias.